Allí vemos al elenco disfrutando de un picnic, pero Alex nota que todos se encuentran sumergidos en sus smartphones, por lo que comienza a criticar las nuevas tecnologías alegando que nos alejan de nuestra humanidad. Incluso muestra que prefiere mantenerse con la vieja escuela, pero tras una serie de sucesos que parecen ser una señal de la vida, pierde su querido teléfono por lo que tendrá que conseguir uno nuevo. Si deseas disfrutar de todos estos nuevos capítulos, ya se encuentran disponibles en la plataforma de HBO Max. Entre otras noticias, tenemos algunos avances de lo que será la nueva película de Space Jam A New Legacy filme que será protagonizado por lebron james estas imágenes fueron reveladas gracias a los artículos realizados por el portal entertainment weekly este híbrido de animación y live action verá su estreno el día 16 de julio en hbo max y cines continuando con las noticias incluso antes de que se estrenara la segunda temporada el servicio de streaming hulu anunció la renovación de Animaniacs para una tercera temporada esto debido al gran éxito que ha supuesto esta serie dentro de la plataforma. Dicha temporada contará con un total de 10 episodios producidos por Steven Spielberg y Amblin Television. Por el momento no se posee información acerca de algún proyecto de doblaje para Latinoamérica o fechas de estrenos, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Y hablando de éxitos, durante el Día del Inversor de Nickelodeon se anunció la creación de Avatar Studios, una división para desarrollar nuevos contenidos del mundo de Avatar. Los creadores de la serie original, Michael DiMartino y Brian Konietzko, dirigirán el estudio como directores creativos. El primer proyecto de Avatar Studios será una película animada para los cines, cuya producción comenzará a finales de este año. Brian Robbins, presidente de Beacon CBS Kids and Family, comentó que las historias y personajes impulsados por los creadores han sido las insignias de Nickelodeon. Y Avatar Studios es su modo de dar a Mike y Brian los recursos y la apertura a sus imaginaciones y sumergirse más profundo en la mitología de Avatar. Incluso los creadores comentaron lo siguiente. Es difícil creer que han pasado 19 años desde que creamos Avatar, el último maestro aire. Pero incluso después de todo ese tiempo, todavía hay muchas historias y periodos de tiempo en el mundo de Anne que estamos ansiosos por dar vida. Estas producciones serán exclusivas del canal de Nickelodeon y de la plataforma de streaming Paramount+. Y hablando de Paramount Plus, el pasado 24 de febrero se anunció una serie de títulos que llegarán a la nueva plataforma que se inaugurará el 4 de marzo. Varios reboots fueron anunciados por Brian Robbins, entre los que destaca un reboot de Los Padrinos Mágicos que se suma a la lista de series de Nickelodeon que contarán con series live action en Paramount Plus. Junto a estos anuncios se suma un revival de iCarly. La historia se ambientaría 10 años después del final de la serie original. Uno de los cambios que habrá será la ausencia de Janet McCurdy, quien interpreta a Sam abriendo paso a nuevos personajes. Otro revival sería para el clásico de MTV, Beavis and Bodhead en una nueva película animada. Entre otras noticias, Disney y Pixar han publicado el primer tráiler de su próximo proyecto animado, Luca. Ambientado en la ribera italiana, Luca vivirá un verano inolvidable con su mejor amigo, pero este guarda un secreto. Debajo de esa apariencia se esconde su verdadera naturaleza perteneciente a lo más profundo del océano. Su estreno actualmente se encuentra programado para el día 18 de junio de 2021. Continuando con las plataformas de streaming, Solar Opposites regresa a Julio este próximo 26 de marzo con su segunda temporada. La misma tendrá un total de 8 episodios. En su más reciente tráiler promocional podemos ver un pequeño adelanto de lo que será esta nueva temporada. Entre otras noticias, Cartoon Network próximamente estrenará una nueva serie animada llamada Elliot from Earth. Inicialmente se emitirán 10 nuevos episodios durante dos semanas desde su estreno. En su historia seguimos a Elliot, Frankie y su nuevo amigo Mo mientras se encuentran en el espacio y comienzan un viaje inesperado a través del universo. Su estreno se encuentra programado para el día 29 de marzo en Cartoon Network, Continuando con las noticias, a partir de hoy, Marzo nos trae la segunda parte de la segunda temporada de Amphibia, donde disfrutaremos de nuevos episodios, y aquí te cuento las fechas de salida de cada uno y algunas sinopsis. El 6 de marzo tendremos dos nuevos episodios, Night Drivers, donde Polly y Sprig se quedan despiertos toda la noche conduciendo, y Return to Watwood donde finalmente regresan a casa pero se dan cuenta que olvidaron algo muy importante. Los siguientes episodios serán el día 13 de marzo con Ivy on the Run y After the Rain. Continuando, para el día 20 de marzo será un episodio nuevo llamado The First Tempo donde Marcy, Anne y los Plantars viajan a un templo antiguo donde podría estar la llave para que Marcy y Anne vuelvan a casa, pero para eso tendrán que superar diferentes desafíos. Finalmente, para el día 27 de marzo, tendremos dos episodios estreno. Uno llamado New Warwood, donde Marcy intentará desarrollar un plan, y otro episodio llamado Friend of Frobo, donde Polly, desesperada por divertirse, se va por su cuenta encontrando un nuevo amigo en el camino. Entre otras noticias, hace pocos días, la creadora de Hasbin Hotel, Busy Pop, realizó algunas declaraciones en su cuenta de Twitter, y aquí te resumiré un poco de lo que trató. Viviane comenzó contando lo siguiente. Una cosa que estoy harta de oír es que abandono los proyectos por completo, así que déjenme contarles algunos hechos muy rápido. Tuve un buen cómic en el que hice más de 200 páginas antes de decidir detenerlo. Aquí la verdad creo que se está refiriendo a la historia que construyó inicialmente llamada su fobia, ya que más adelante comentó que regresó estos personajes en forma animada en el año pasado. Luego comenta lo siguiente, Planeo volver algún día a ese cómic en forma física, pero los cómics no son mi mundo, por lo que son más difíciles de producir para mí. He publicado sobre conceptos de películas que realmente querría hacer, pero todos están en el estante actualmente, no muertos. Muchas cosas detrás de escena continuaron impidiendo estos proyectos, incluida la inversión en una compañía de producción fraudulenta que condenó el primero que traté de hacer en serio. Comencé algunos proyectos más de canciones animadas por fans que detuve, pero solo porque quería hacer algo original. Así que me concentré en Hasbin Hotel, que tuvo mucho más éxito de lo que jamás imaginé. Hasbin Hotel es mi orgullo y alegría. Ver comentarios de personas que piensan que hay una pizca de posibilidad de que lo deje morir realmente me rompe el corazón. Por favor, sean pacientes. Para recapitular, solo he terminado un proyecto real y ese proyecto no solo no está muerto, sino que había contenido nuevo relacionado con él tan reciente como el año pasado. Entonces, ¿podemos dejar de circular que tengo un historial de abandono de proyectos? Yo creo que, por un lado, es entendible que se encuentre molesta por los comentarios que recibe, pero la verdad esperar un año o más es bastante. Y no es raro que los fans sean impacientes al no tener ninguna novedad, y más aún teniendo casi mensualmente nuevos episodios de Geluva Boss. ¿Tú qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Para finalizar, tenemos que a través del Twitter oficial de Geluva voz se anunció que pronto veremos el cuarto episodio de esta primera temporada. También logramos ver un pequeño clip de Blitz y Moxie. Además, se sospecha que en este capítulo veamos los querubines que aparecen en el tráiler promocional. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. También, recientemente, los que conformamos Dark Toons, o sea, Polaris y Daliser, comenzamos a realizar transmisiones en vivo en Twitch. Diariamente estamos activos en nuestros canales. Si quieres seguirnos y divertirte con nosotros, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.